Muy buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Un cordial saludo a todos, bienvenidos a En Busca de la Verdad. Pues ya estamos aquí de nuevo con más expedientes OVNIs y en esta ocasión, pues, expediente OVNI prohibido. Evidentemente muchos expedientes OVNI son prohibidos. Así que buenas noches o buenas tardes eh, si nos veis desde Latinoamérica. Hoy es día de fiesta para todos, para toda la lengua hispana, así que vamos a comenzar con este expediente ovni prohibido, pero antes vamos a saludar a nuestra compañera Alba de Clásicos del Misterio. Hola Alba, bienvenida. Hola Rafa, muy buenas noches. Pues hoy vamos a empezar por las damas y va a empezar en este programa Alba a contarnos uno de los casos prohibidos en este caso, vamos a contar varios casos, vemos que en las redes sociales se está hablando ahora mismo de una conversación que yo ya subí hace unas semanas de un expediente OVNI que algunos decían es verdad, otros mentira, bueno, ahí está y vosotros juzgáis si es verdad o si es mentira. Pero no sería la primera vez que pilotos de aviación entrarían en contacto visual ...con estos objetos incluso volarían en paralelo a, a, a ellos, a los vuelos comerciales o incluso aviones de combate. Pues dicho esto, Alba, cuéntanos este expediente prohibido. Cuéntanos. Vale. Bueno, pues dos pilotos de combate estadounidenses recibieron las órdenes de despegar lo más rápido que pudieran... Y también la orden de derribar un objeto volador no identificado, que lo habían detectado en una campaña inglesa el 20 de mayo de 1957, durante la Guerra Fría. Y bueno, esto es según los archivos secretos británicos desclasificados. Uno de los pilotos asegura, según lo que hay escrito en el informe, de haber estado a solo unos poquitos segundos de disparar 24 misiles contra el OVNI, y bueno, eh, dice que era un objeto que se movía erráticamente y que según los datos del radar tenía el tamaño como si fuera de un portaaviones volador. Milton Torres, que es uno de los pilotos de este caso, asegura que el OVNI pasó unos momentos suspendido en el aire y que acto seguido se puso a una velocidad de 12.000 kilómetros por hora. Muchísimo. Y bueno, tras este incidente, una persona misteriosa que supuestamente pertenecía a la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, eh, le dio la orden a, a Torres de que nunca hablara sobre ese incidente y desde entonces, durante 30 años, estuvo callado, no, no contó nada a nadie, pero en 1988 participó en, en la redacción de un informe sobre, este, sobre lo que había ocurrido para el Ministerio de Defensa británico. En su informe, pues bueno, Milton describió cómo despegó rápidamente desde la base de la Real Fuerza Aérea, en Manson, para eh, acercarse e investigar un poco ese objeto. Cuenta cómo recibió la orden de disparar una ráfaga de cohetes a ese objeto y que, bueno, que la verificación era válida y que seleccionó 24 misiles, y bueno, cuenta que tenía el blanco ya fijado en, e, en ese objeto, que según él era de, bueno, de un tamaño de un portaaviones volador. Pero en el último momento, cuando ya estaba a punto de disparar los misiles, ese objeto desapareció de la pantalla del radar y claro, la persecución pues fue cancelada. Y bueno, Milton volvió a la base y al día siguiente dio parte ante este hombre anónimo, y cuenta que ese hombre le amenazó con un delito de violación de la seguridad nacional si contaba lo que había pasado. Y bueno, sobre este caso nunca ha habido una explicación oficial para lo que realmente pasó. Y, y Rafa, ¿qué te parece este objeto que volaba a 12.000 kilómetros por hora? Para mí esto son velocidades que, que no son de este mundo. Cuando has dicho 12.000 kilómetros por hora... A ver, eh, yo he viajado mucho en avión ¿eh? y ya la velocidad de un avión normal, un avión, no he subido en un avión de, de, de caza en este caso, pero sí en vuelos comerciales y, y en otro tipo de vuelos, pero 12.000 kilómetros por hora, Alba, son muchos kilómetros por hora, ¿eh? estamos hablando. Sí, de unas velocidades que, como que te digo, pasar, está... no son de este mundo. Atravesar España en minutos. Sí. O sea, de, de aquí donde me encuentro ya tu casa, en. No sé. En, en nada, en, en cero coma llegas. En 15 minutos, ¿eh? Qué, sí. qué delicia, madre mía. Pues, si te digo la verdad, que yo sepa, tecnologías terrestres, ¿eh? tecnologías terrestres, que puedan alcanzar esas velocidades, me refiero portando gente. Misiles, no. Sabemos que los misiles pues, pueden ir a, a una velocidad muy elevada, incluso a, a más de esa velocidad, los misiles. O, o una nave que despega y que sale hacia el espacio, se sabe que bueno que cogen velocidades, pero una velocidad es vertiginosa. Pero, claro, pero una un, pero un vuelo esto... así... Pero una cosa, es que esto no se supone que fuera un misil, porque eh, bueno el testigo, el piloto, dice que ese objeto estuvo, se mantuvo ahí en el aire unos instantes y que desapareció de repente. Entonces, un, un misil no está ahí parado y ya volando y desaparece. No sé, es un poco extraño este caso. Muy, muy raro. Un caso muy raro, un tema bastante, bastante extraño, la verdad, la verdad, es un tema bastante extraño. Pues bueno, si no, si te parece bien, ¿eh? voy a contar yo un tema, un caso. Voy a contar dos casos, pero voy a contar uno, luego vas a contar tu otro. Y esto fue un, una cosa muy casual, algo muy, muy casual. Yo he viajado mucho por el mundo y hay que explicar, hay que poner un poco en antecedentes. ¿no? Yo tengo un familiar que es, fue piloto del ejército, del ejército del aire y hubo un señor que fue alumno suyo porque además mi familiar en este caso fue instructor de vuelo fue instructor de vuelo y bueno pues este este señor que fue alumno de mi familiar pues eh, montó una empresa una empresa de vuelo de pilotos eh, de, de avionetas él lo montó con unos socios pensando que le iba a ir bien el negocio y que tal... ...y bueno, a aquello no le fue muy bien, pero eh, sin venir a cuento... ...porque además con esta persona que hoy en día es piloto de, de una de las aerolíneas españolas... ...y luego contaré lo, en otro vuelo qué es lo que pasó... ...y un caso que me contó él de un compañero suyo... ...pero bueno, esta persona sí la conozco yo personalmente, es amigo mío, es piloto... Eh, señor pues serio ya tendrá yo creo que tendrá unos 50 años aproximadamente pero estando en un, en un lugar en áfrica concretamente en guinea estábamos pues eh, el estábamos en el, en el bar del hotel charlando y yo le pregunté así a, a, así directamente digo oye tú que eres piloto y además habíamos hablado de temas anteriores de, de de mi familiar, de esto y del otro y dije, oye, tú que eres piloto ¿nunca has tenido un un tema ovni? y claro, yo con miedo a la pregunta, porque se te pueden reír en la cara, ¿no? y me miró muy fijamente y me dijo, he tenido dos casos y yo dije, guau, pues cuéntamelos lógicamente, dice, tengo dos casos que me han pasado a mí y un tercer caso que le ha ocurrido a un compañero que es piloto también bueno, pues este primer caso, él iba realizando un vuelo en una avioneta, iba en una avioneta, y entonces él estaba dando clases de instrucción a un alumno para que se sacase el alumno pues el, el título de, de piloto de, de avioneta. Entonces siempre hacían pues, una serie de maniobras, aterrizaje, despegue, aterrizaje, despegue. Y de aquellas ya le, le dijo al chico, le dijo, venga, vamos a volar un poquito más. Eh, vamos a hacer un poquito más de tiempo. Dice, pero élévate un poquito más y que cojas experiencia ya, pues, un, unas alturas un poquito. Las avionetas, pues, tienen un techo, ¿no? Tienen una, un techo de vuelo. Cada, cada tipo de avión y cada tipo de aeronave, en este caso, pues, tiene un techo de vuelo, ¿no? Eh, pues, este señor le indica que ascienda. Entonces, empieza a ascender y empiezan a coger, pues... Una ruta para luego dar la vuelta detrás de una montaña, bueno, pasada una montaña y automáticamente volverse hacia la pista de aterrizaje. Y yendo hacia esa montaña, de repente, un objeto redondo, él lo describe como redondo, les pasó por debajo, o sea, ellos iban en esta dirección y les pasó justo por debajo. Entonces, el, el chico que, que iba pilotando, el alumno no se dio cuenta, pero él sí se dio cuenta, porque él ya tenía la, la, la vista periférica acostumbrada al vuelo. Entonces, él vio que algo le cruzó por debajo y se quedó mirando hacia el lado y le dice, oye, ¿qué hay ahí? Y el chico pues miró y dice, pues hay un objeto redondo, dice, pero que está volando en paralelo a nosotros. Claro, él le dijo, oye, por favor, ve virando, no bruscamente, ve virando y nos vamos a colocar de manera en que lo veamos. Y el objeto pues iba más o menos virando con ellos hasta que ya se les, eh, se les puso delante. O sea, ellos fueron haciendo una maniobra y el objeto estaba justamente delante y lo tenían por debajo a unos escasos 100 metros y por delante a unos 300 aproximadamente. Entonces, aquel objeto iba a la misma velocidad que ellos. Y claro, el, el instructor, este señor, eh, Carlos, que se llama, le iba diciendo al, al, al alumno, tú no pierdas la ruta que tenemos que, que, tenemos que aterrizar. Claro, el, el chico pues iba, iba pilotando ¿no? y sin venir a cuento... ...aquel objeto salió disparado... ...hacia arriba... ...verticalmente... ...hacia arriba... ...claro ellos siguieron su ruta... ...llegaron y aterrizaron... Y, y, ...y él me decía... ...dice nos bajamos de la avioneta... ...la metimos en el hangar... ...no hablamos de esto... ...y allí en el... ...es un aeroclub... ...hay pues como una especie de... ...de... ...de bar... ...hay como una especie de un bar... ...por decirlo así que son pues para los que utilizan las avionetas, para los pilotos. Y él le dijo, ¿qué hemos visto? Y el chico le dijo, no lo sé. Dice, ¿tú has podido identificar alguna marca, algo? Dice, no. Evidentemente las avionetas son, a, a, son avionetas pequeñas, de dos plazas normalmente. Estas avionetas pues, no tienen radar. No es, no es como los vuelos comerciales o como los pilotos del ejército. Son avionetas que tienen pues, unos instrumentos muy básicos. ¿no? Lo único que disponen, yo he volado con, con una avioneta de estas, de este tipo, y lo único que tienen es un GPS aéreo, que lo que te marca son los puntos y las rutas de control, y en fin, cuatro cosas. No, te, no, no, no tiene radar. Claro, y ellos. Eh, este, este hombre me, me comenta que se ha, pidieron una cerveza a cada uno y tomándose la cerveza se miraban a los ojos como ¿qué ha pasado? ¿qué ha sido esto? y un compañero que vino les preguntó ¿qué? ¿qué tal? y al chico le dijo qué, ¿cómo van las clases? esto y lo otro tal tal y ambos dos se quedaron mirando a este señor como estamos fuera de, de sí o sea, no, sé lo que hemos, no, no sabemos lo que hemos visto y aquel señor le dijo ¿pasa algo? y ya se lo contaron y aquel señor pues se quedó un poco asombrado y tal eso me lo, me lo ha contado un piloto que hoy día es piloto de, de vuelo ¿eh? el señor pues es tendrá pues, eso, unos 50 años es algo mayor que yo o 52, 53 pero rayando los 50 años y hoy en día pues el Vuela con una gran compañía, es piloto de una de las grandes compañías españolas y además fue alumno porque estuvo en, en fue piloto de combate y fue alumno de un familiar mío que fue instructor de vuelo en, en el ejército. ¿no? Así que aquí tenemos uno de los casos que contados de viva voz, claro yo le pregunté, digo, bueno y tuviste que hacer un informe, y dice, ¿qué informe? ¿A quién? Le haces un informe. Si yo tenía en aquel momento una empresa, de, de, daba cursos, daba cursos de pilotaje de avionetas, homologados, y ya está. O sea, ¿a quién? ¿A quién le das? Porque claro, una avioneta no, no habla con una torre de control, salvo, salvo pues, que sea necesario o esté en la proximidad de un aeropuerto. Pero cuando es un aeródromo que no hay torre de control, es un aeroclub en este caso, pues no hay torre de control. Entonces, aquello quedó como algo anecdótico. Luego contaré otra historia que me contó este mismo señor en un vuelo desde, eh, desde Madrid a Santiago de Chile. Adelante, Alba. ¿Te cuento el siguiente? Cuéntame el siguiente. Bueno, pues entre los archivos sobre eh, de avistamientos OVNI del Ministerio de Defensa desclasificados hay algunos informes que todo, todos este, estos tipos de avistamientos pues los atribuyen a globos meteorológicos, a nubes o incluso también a aviones comerciales. Pero luego hay otros que, que sí que hablan sobre la existencia de los OVNIs y este que os voy a contar es uno, uno de ese grupo. Y bueno, eh, un avión comercial eh, se, dis, se disponía a aterrizar en el aeropuerto londinense de Heathrow y bueno, tivo, eh, estuvo a punto de chocar eh, con un OVNI. Este incidente ocurrió en el condado de Kent, que está al suroeste de Inglaterra, y pasó el 21 de abril de 1991 y este, este suceso fue investigado por la autoridad de aviación civil y por los militares también. El avión, que era de Alitalia, estaba haciendo la ruta entre Milán y Heathrow, No sé si lo he pronunciado bien. Y bueno, en el avión iban 57 personas y de repente el piloto vio como por encima de ellos, a unos 300 metros más o menos, había un objeto no identificado y bueno, tuvo que hacer unas maniobras para no chocarse con él. También cuenta que estuvo volando por encima... Eh, unos momentos, y que luego el objeto desapareció también de repente. Eh, a este Cuando pasó esto, lo de que el piloto vio el objeto volador no identificado por encima del avión, ese mismo día también eh, una emisora de, te de televisión eh, emitió un relato de un niño de que ese mismo día eh, había visto un objeto volador, que el niño lo describe con forma de misil, y eh, cuando el niño lo que cuenta coincide con las horas cuando, de cuando el piloto le pasó lo mismo. Se supone, bueno, podemos pensar que, que puede ser el mismo objeto, pero Rafa, si tenía forma de misil, es un poco extraño. Bueno, si tenía forma de misil, podría ser un misil, pero un <risa> misil... Claro, pero estamos, estamos en el mismo caso de antes, que el objeto estaba por arriba, volando, y que desapareció también de repente. No tiene sentido. Es que sabes lo que pasa con esto del fenómeno OVNI, la mayoría de las veces, la gran mayoría, es sin sentido. Sí. O sea, un, eh, un, un vuelo, como lo que acabo de contar, o lo que acabas de contar tú se pone a tu lado y sale corriendo y lo, lo único que tiene es el único sentido de que tú lo veas claro tú sigues tu ruta porque claro, un avión no va a frenar no va a tirar el freno de mano o echar el ancla, ¿no? como los barcos no tiene sentido, o sea es que es, es, es... ¿no es? tiene muy poco sentido en realidad Sí, y además es muy raro porque ya te digo, un objeto que está ahí volando y desaparece de repente, yo no creo que eso sea un misil. No, porque un misil que yo sepa, ¿eh? hasta donde mi conocimiento da, el misil sale lanzado y llega al, al, al, al punto B de impacto a la misma velocidad a la que sale, <risa> coge una velocidad de crucero. Y aquello impacta a la misma velocidad de crucero y es bastante elevada la, la, la velocidad que puede coger un, un misil, la verdad. Muy raro, muy raro. Pues bueno, voy a contar el, el segundo caso. El segundo caso es este mismo piloto en un vuelo comercial desde Madrid, Santiago de Chile, en mitad del océano. Un, no sé si era el copiloto o alguien que estaba en cabina, eh, mira hacia un lateral del avión y ven como hay un ovni, pero un ovni tal y como en, en, en, el, en la portada de la descripción de, de este programa. Un ovni, un platillo volante, un platillo volando en paralelo a la, a la altura de la cabina, a unos 50 metros. Él dice, bueno, él y toda la tripulación y todo el vuelo lo, puede, lo podían describir. Era un objeto, pues, como un autobús de grande, más o menos, más o menos, a esa distancia. Y estuvo volando en paralelo, pues, unos entre 5 o 7 minutos. Él lo detectó, y en el momento en que él lo detectó, la tripulación, o sea, de cabina, fueron unos cinco minutos, con lo cual igual ese objeto iría en paralelo un minuto o dos más hasta que lo detectaran. No detectaron nada en el radar, nada. Y aquel objeto a los cinco minutos, ¡fu! salió disparado hacia adelante. Sin sentido. Claro, él hablaba con, con diferentes torres de control y tal, y él... Comenta que había un objeto volando en paralelo y de qué se trataba. Y claro, las torres de control o, o, o las diferentes comunicaciones, en este caso, pues no sabían lo que era una comunicación. Ya llegando a Santiago de Chile, les comenta de que eso era muy frecuente y que no tenía que alarmarse ni dar, eh, pues bueno parte de nada, porque eso era bastante frecuente en esa zona donde lo había visto. Ya era próxima a, a Latinoamérica, a Sudamérica, Ma sí a Sudamérica, pero en el océano. O sea, él estaba pues, en, en línea recta, pues estaría unos 300 o 400 kilómetros todavía del continente americano, de, de, de, Latino de Sudamérica en este caso. Entonces él no... No, no dio ningún parte ni dio ningún informe. Pero este señor me comenta que un compañero suyo le, le explicó que haciendo la, la ruta Nueva York, o sea Madrid-Nueva York, vuelo directo sin escala, porque hay algunos vuelos que van a Londres, otros van a Frankfurt, ahí se... pues bueno, no, era vuelo directo. En ese vuelo directo, en mitad del océano, el, el radar del avión le empieza a dar pues, una serie de señales en el que él, él bueno, la tripulación de cabina, pues, empieza a mirar qué es lo que se trata. ¿no? Entonces detectan un objeto que está por debajo de ellos, muy por debajo de ellos. Ellos estarían a pues, una altura de 10.000 metros o 11.000 metros, más o menos a una velocidad, o sea, a una altura bastante alta y a una velocidad de unos 900 kilómetros por hora aproximadamente. Pues este compañero le reporta, le comenta, de que haciendo la ruta de Madrid-Nueva York en mitad del océano, en mitad del océano, vio un objeto que tendría aproximadamente unos 2 kilómetros dos de diámetro, dos. O sea, era como varios barcos, o muchos barcos. Vemos que un barco puede medir hasta 200 metros, un gran barco. 150, 200 metros, un barco muy grande. Pues él, él le comenta que ese objeto, él no sabe si estaba entrando en el agua o saliendo del agua. Pero que él veía cómo eh, ese objeto estaba generando pues una serie, esa, esa espuma blanca, ¿no? cuando algo se sumerge o algo va surcando que deja pues una turbulencia de color blanco, es una estela que deja en el agua. ¿no? Pues él veía cómo los bordes era redondo, lenticular, perfectamente redondo, macizo, metálico y que no sabía si él se estaba sumergiéndose o estaba saliendo. Él cree que estaba saliendo del agua. Pero igual estaba sumergiéndose. No, no lo sabe a ciencia cierta. Eh, no variaron el, el, el rumbo de vuelo porque no es algo anómalo, pero no va en rumbo de colisión ni va a buscar el avión para colisionar con él. Entonces ellos siguieron ese rumbo de vuelo. Y lo vio toda la, la tripulación de cabina. Él desconoce si lo vio, vieron los pasajeros, lo desconoce. Pero él le preguntaba a este señor, a mi amigo Carlos, le preguntaba, sea lo que sea, ¿qué narices hace eso en mitad del océano? Sea un ovni o una base, una base de cualquier gobierno, ¿qué, qué narices hace eso ahí en mitad del océano? Y no tiene sentido. ¿Qué es eso? ¿Qué hace eso ahí? Claro, esto lo, se lo comentó a él unos años antes. Y desde luego, pues, eh, no tiene no tiene ningún sentido no ver un objeto lenticular en el, en el océano, en mitad del océano, en mitad de, de, del punto A al punto B. Yo le pregunté, digo, pero esto él lo reportó. Dice, no. No, porque hay que rellenar muchos papeles. Y si tú cuando haces un vuelo de estos, lo que quieres es aterrizar, que se vaya al pasaje e ir, irte al hotel a descansar. Es lo, lo único que quieres, porque vas cansado. Son muchas horas desde Madrid a Nueva York, un vuelo directo. Entonces, él lo que quería este señor lo que quería era descansar. Entonces, él no dijo nada y le dijo a la tripulación, de esto, silencio cremallera en boca, nada, cero, no vamos a contar nada. Luego sí me comenta que entre ellos luego hablaron de este tema, pero yo ya no sé nada más, porque fue lo que él me quiso contar. ¿no? Entonces es lo que yo digo, ¿no? lo que yo pregunto, que sea lo que sea, un ovni, un, un, yo qué sé, una nave nodriza, no lo sé, o una base de los Estados Unidos o de... O de Andorra, no lo sé. ¿Qué hacía en mitad del océano? Es ese objeto. No sé, Alba. ¿Qué explicación le darías tú a todo Pues eso? no lo sé. No lo sé porque yo me estaba preguntando lo mismo. Porque si en el caso de que no sea extraterrestre, pues qué es? ¿Qué es? ¿Con qué finalidad está ahí? ¿Qué país es el dueño de ese objeto? No lo sabemos. Es que lo único que podemos hacer son especulaciones, pero no, no lo sabemos. Eso, y eso, bueno, en el caso de que no sea algo extraterrestre. Porque Hombre, bueno, si es extraterrestre, ya sabemos que hay muchos avistamientos donde los OVNIs están donde hay agua. Agua y centrales eléctricas. Sí. Parece como que... Eh... Van a estos sitios, ¿no? Aquí dice el Mary Caster 45, jajaja, ja, ja, mojaros. Yo me mojo, yo quiero creer que son extraterrestres. Yo quiero creer, ahora igual me equivoco, que es lo más probable que me equivoque, siempre me equivoco, ¿no? Pero creo que pueden ser extraterrestres. Yo creo, y, y no lo digo yo, o sea, lo dicen los, los, los textos antiguos, en la antigüedad, en la historia que siempre han aparecido objetos y que siempre han habido interacción entre dioses. Claro, le llamaban dioses, no le, no le decían extraterrestres, ¿no? Tampoco sabían que esto era un teléfono móvil, ¿no? Bueno, pero eran los dioses que venían de las estrellas. Claro, claro, claro yo creo que son extraterrestres, pero yo no puedo eh, decir, eh, sí, sí, 100%, eran extraterrestres. No, porque no lo sé, pero yo no estaba. ¿Vale? O sea, yo puedo dar mi opinión, pero no un veredicto, porque yo no soy un juez y yo no me dedico a juzgar estos casos, ¿no? simplemente eh, me dedico pues, a captar esta información y luego eh, soltarlo. ¿no? Pero quién sabe, siempre hay que ser prudente y quedarse un poquito con, eh, con la duda, ¿no? estar siempre a las pensas o a, a, a las puertas de lo escéptico. Y la duda porque nunca se sabe qué es eh, lo que puede ser, ¿vale? Porque igual hay tecnologías que nosotros desconocemos, eh, por ejemplo, internet estuvo funcionando durante 30 años o 25 años y luego ha llegado a nosotros, ¿no? De forma comercial y se ha comercializado, ¿no? Y, y bueno, no lo sé. En fin. Dice, malvado, malvado, con un gato negro, qué nombre más malvado. Malvado, dice, Rafa, ¿por qué los dioses se relacionaron con los humanos hace miles de años y ahora no? Pues no lo sé. Yo creo que ellos nos han dejado un mensaje. Eh, y te voy a poner un ejemplo. ¿no? Uno de los mensajes más eh, complicados de descifrar es eh, los vestigios arquitectónicos que han ido dejando ciertas inteligencias, eh, no mano de obra, sino inteligencias. Porque la mano de obra siempre ha sido humana. Esto es una cosa que, que me gusta recalcar porque la mano de obra es humana. El ser humano tiene muchas capacidades, muchas, más de la, las que nosotros nos imaginamos. Pero eh, esa tecnología eh, como hablamos una vez de Imhotep, creo que fue en, en, en el canal de, de Clásicos del Misterio contigo, ¿no, Alba? Sí, Pazón. no, pero y el otro día en un directo que hice aquí contigo hablamos de Imhotep también la semana pasada. Claro, tenemos Imhotep, Siusudra, tenemos eh, el Noé, el Noé bíblico que está captado, ¿no? de, de las tablillas sumerias, ¿no? de, de, toda, de todos estos Ubnapistin, ¿no? Que es el mismo. Pasa o que uno es sumerio, el otro es asirio, acadio, y bueno, pues cada uno le llamaba de una manera, ¿no? Y luego eh, los, los eh, hebreos le llamaron Noé. Hubo una inteligencia superior que le, dio lo, le dijo cómo construir un arca, ¿no? Tantos codos por tantos de largo, por tantos de, de ancho, por tantos de alto. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y le dio. Eh, le dio todo el conocimiento. Claro, hoy en día, diríamos, le, le dibujó un plano, le envió un archivo, ¿no? le dibujó en el lenguaje antiguo, le diría algo como le susurró y le dijo, ¿no? Escucha mis palabras, fue lo que pone las tablillas, ¿no? Dice, escucha mis palabras. Y entonces el dios le dijo a este señor, pues, cómo tenía que, que construir su arca. Veo que en las pirámides ocurre lo mismo, o sea, eh, Imhotep, el dios, le dijo, escucha mis palabras, ahora vas a construir. Se pues sabe que, que Imhotep pues era un señor de familia de clase muy baja, o sea, no tenía estudios, no, no había ido a una academia de inglés, no, no sabía informática, ¿no? Y, y llegaron los dioses y le dijeron, tú, escucha mis palabras. Entonces, eh, de una forma que desconocemos, le dio unos conocimientos. Eso es lo que hicieron los dioses, dejar un mensaje. La pirámide de Keops, no. Muchos dicen, la pirámide, no. La pirámide de Keops, no. Las pirámides anteriores también son los mensajes que dejó Imhotep. Y los templos. Esto es muy interesante. Se hablan de las pirámides. Pero ¿y los templos? ¿Cómo están construidos? Parecen naves espaciales. Además, Alba, tú vas a ver uno de esos templos construidos por Imhotep. Vas a verlo. Parece una nave espacial como con fluorescentes o con una serie de luminiscencia, unos juegos de luces. Bien, ¿no? Pues es el, el templo de Zoser. Uh -huh. Y además, el templo de Zoser recuerda construcciones latinoamericanas, o sea, de, de Sudamérica. Y eh, eh, además lo vas a ver tú in situ, ¿no? O sea, y grabaremos allí, haremos una grabación. No podemos decir que sea un templo al estilo egipcio, es que no tiene nada que ver. Y además es uno de los templos más antiguos. ¿Qué quiero decir con esto? Esos dioses dejaron un mensaje a través de sus construcciones. Y os diré más. Se ha estudiado mucho la pirámide de Keops, pero tenemos la pirámide roja, la pirámide escalonada, la pirámide codada. Cada una da un mensaje. Matemático. Y sabemos todos que las matemáticas es un lenguaje universal. La de Keops sí puede ser el culmen de todo, ¿no? la culminación de, de la tecnología en construcción. Pero es que las demás pirámides también hablan. Tienen su mensaje matemático con lo cual yo creo que los dioses se siguen relacionando hoy en día para mí son dioses para otros son extraterrestres o, o quizá dioses extraterrestres no lo sé, llámale como quieras pero que están dejando su mensaje en muchos sitios y el ser humano todavía sigue preguntándose muchas cosas yo cuando descubrí a través de, de, de algunas investigaciones que si trazamos un, un círculo pasando por los vértices de, de la pirámide de Keops, un círculo ¿no? por los vértices, y un círculo tangente a los lados de la base de la pirámide, restando ambas, eh, ambas, eh, ambos números, ambos resultados, dan la velocidad de la luz. No hay nada al azar en todo esto. No hay nada al azar. Entonces, yo creo que más que reptilianos anunnakis, voladores que vienen en una nave, yo creo que, nos, que han sido muy sutiles y nos han ido dejando cositas que solo algunos son capaces de ver. Aunque luego hayan abducciones, hayan muchas cosas más que son reales. Y de hecho, los gobiernos, los gobiernos. Eh, los gobiernos han tenido pues, mucha ímpetu en ocultar todos estos datos. Abducciones, avistamientos, perseguir un ovni con un caza de combate. Fíjate ahora el, la desclasificación ovni que ha habido por parte del Pentágono. ¿no? Ahí lo dejo todo. ¿no? En fin, en este canal creemos en los ovnis, en los extraterrestres, pero de una forma sensata. De una forma... La investigación. Y también digo que eh, en, en, algún, en algún sitio por ahí eh, eh, cuentan cosas que hacen un flaco favor a la investigación. ¿eh? Hoy estoy aquí, pero bueno, Alba también forma parte del equipo de investigación de esta casa y hemos ido por ahí a investigar. ¿eh? Y estamos en ello, estamos en ellos. Pues nada, Alba, ¿alguna cosita más? Que me he enrollado aquí como una persiana. No, bueno, a, a mí me encanta todo lo que estás contando. Yo ya lo sé porque nos lo has contado varias sí, yo, veces, pero, pero no está de más No, pero son temas, no sé, a mí me gustan y yo creo que la gente que te escucha también. Son, no sé, cultura, está muy bien saberlo y recordarlo. Son bueno, cosas bonitas. aparte de Dime. esto, eh, te quiero felicitar porque estás siendo número uno en iVoox e con tu canal Historias al Alba, porque aquí la chica donde la veis cuenta historia temas de historia y tiene su propio canal. Eh, ¿Dónde lo tiene? Venga, cuéntanos. Bueno, pues lo tengo en iVoox e y si me queréis encontrar, pues escribís historias al alba y ahí os saldré. Sí, llevo ya dos semanas conse consecutivas que el podcast que subo está en el número uno y bueno, tengo otros podcasts también que, que los ponen en el número uno y nada, muy bien, me va guay en iVoox. E Estoy muy mucho. contenta. Con lo cual, número uno en historia en historia y humanidades en habla hispana, uh -huh, nah, sí. que, que anda que no hay países, y te digo una cosa, eh, sin desmerecer al resto de los compañeros que hacen historia, porque yo no solamente escucho tu programa, no, no soy fiel a tu programa uh -huh. tampoco, so, soy también eh, oyente y por, me gusta escuchar eh, otros programas de, de historia y hay un... Pues mira, hay, hay un canal de historia de Argentina, por ejemplo, y otro de, de, de México, que también son muy buenos, incluso que hablan de historia de sus propios países, esto es interesante. Pero bueno, tenemos aquí a la número uno, eh, Alba, ¿eh? Qué, qué guay, sí. ¿no? Sí. sí, yo cada vez que veo que estoy en el número uno, bueno, pues... Me pongo contenta y me alegra mucho y, y sobre todo por personas que en su día no creyeron en mí o, o desmerecían mi trabajo, pues bueno, ahí lo tienen, el resultado. Y otra cosa, que además en la plataforma Mecenas, Mecenas de, eh, RTV, que es, es, es la, la plataforma, la productora que tenemos nosotros, eh, se suben programas también de Alba, de, de otros compañeros y también ha sido número uno ahí. Sí, sí, ahí en esa plataforma yo voy a tres o cuatro que también los pone el número uno. Yo creo que iBox ya me ha fichado y ve historias al alba y dicen, a esta la vamos a, a poner la primera. No sé. Porque lo suba en la plataforma que lo suba, cuando menos me lo espero me veo ahí el número uno y digo, mira. Bueno, ya que estamos aquí en directo, aprovechamos que hoy es un día festivo en todos los países, o creo que todos los países de habla hispana. Eh, nos vamos a Egipto, ¿no? El día... 16, ¿no? Del pues, claro. 16. Desde el 16 hasta el 26 de abril. Uh -huh. y, quedan y quedan poquitas plazas. Nada. Dos, dos, ¿no? Dos, dos plazas. Es más, no sí. quedaban plazas, lo que pasa que un matrimonio eh, con una, una chiquilla de 10 años, 9, 10 años, iba a venir. Lo que pasa que al matrimonio pues a uno de los dos no le han dado vacaciones en ese periodo de tiempo en el que vamos a viajar a Egipto. ¿eh? Y bueno, pues faltan dos para llenar el cupo que nosotros hemos, hemos pensado. Y la verdad es que no estaría mal pues, que se llenaran, ¿no? Se llenaran porque vienes tú, viene Paloma, eh, vienen más amigos. ¿eh? Habrá una sorpresa. No la diré hasta que no lleguéis allí. Y, bueno, pues me tenéis a mí. Esto es como todo, ¿no? El que pueda, pues ya sabes, eh, se ponga en contacto a través de rafafernández.net que es mi página web, rafafernandez.net y donde pone viajes, pincháis y ahí pues veis toda la descripción del programa y ya está. Y a partir de ahí, pues bueno, ya me contactáis, ahí tenéis mi teléfono, tenéis todos los datos de precios, eh, de todos los sitios que vamos a visitar, qué es lo que vamos a ver. Este año viajamos a Alejandría, estaremos en Alejandría también. Y volveremos a estar en la pirámide de Keops solos, solitos, ¿eh? estaremos solos en la pirámide de Keops. Y luego pues, haremos ese viaje que, que es tan maravilloso, que es de norte a sur, desde Luxor a Aswan, surcando el Nilo. Con cuatro o cinco días quedamos a estar en barco. Y otros cuatro o cinco días más. En total, son un total de diez días eh, que vamos a estar en Egipto. Y pues nada, el que quiera abrirse, pues ahí, a, a su disposición. Alba, muchas gracias por estar aquí y contarnos estas cositas. Nada, gracias a ti por invitarme. Ah, un placer, toda una número uno. <risa> pues muchas gracias, Alba, y siempre que puedas, pues aquí te esperamos. Y nada, vosotros, los pues, amigos... Aquí estamos, ya sabéis, si os ha gustado el directo, pues le dais al like y si no, pues no pasa nada. ¿Qué os ha gustado? Lo compartís. Sobre todo estos vídeos son muy buenos. Cuando eh, hubiese tenido yo este tipo de vídeos cuando yo tenía 20 años. Cuando hablas con alguien y te dicen, va, esto es una chorrada, es una tontería. Espera, que te voy a poner un vídeo que este señor sí sabe del tema OVNI, lleva mucho tiempo, más de 20 años, son 25 años persiguiendo el fenómeno OVNI. ...y con muchos expedientes y muchas investigaciones en mano... ¿eh? ...que no es no, no, no inventado, sino son cosas que realmente hemos investigado. Y va bien pues este vídeo compartirlo con, con gente, con amigos... ...mírate este vídeo que te va a interesar, ¿no? Y dando pues datos, eso es importante, dar datos. Así que amigos, muchísimas gracias a todos, un cordial saludo... ...gracias por estar aquí, bienvenidos a los nuevos que no conocéis este canal... Y como siempre os digo, nos vemos en el próximo programa. Un beso. Hasta la próxima.